Aquel toro que yo vi un día En las dehesas de extrema madura En su mirada vi que me comprendía Y también entendí lo que me decía Me decía que su vida era hermosa en el monte se formaba la bravura Que era libre, que nada ni nadie le molestaba Y que conocía el destino de su vida Me encontré con él muchas veces Y siempre nos comprendimos con la mirada y esa relación fue forjando más y más. Y poco a poco nos fuimos enamorando. Me fui de allí y ya no lo vi más. Seguí los caminos que marcan la vida. Poco tiempo después vi anunciada Gran corrida en Madrid Se preparaba Me encontré Y siempre nos comprendimos con, con la mirada Y esa relación se fue forjando más y más Y poco a poco nos fuimos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 Me decidí, no me lo pensé, me fui a la plaza. Y allí lo vi, lo reconocí por su mirada. Me vio y se despidió, alegría en su mirada. Aquel día fue tan bravo, que su vida fue salvada. Hoy pasa allí donde un día lo conocí. Allí de nuevo se dirigió mi existir, y allí me siento feliz a su lado, me vio y fue muy bravo, y así su vida salvó.